Señores, estamos de vuelta a los osobrosos. Estamos un poco medio ronquito, estamos por dar la gripe. Llegó el pinto ahora, no, llegó tarde. De pasarte, ya no. ¿Eh? De Estoy medio malo, deja tu frescura. Nada de alcohol. Para los que se vacunan. El 75% de los dominicanos no se va a poner esa vacuna Cluster del alcohol del Departamento de Salud Mental del Ministro de Salud Pública exhortó este miércoles a la población general que han recibido la vacuna o están en proceso de ser vacunados contra el COVID-19 a no consumir bebidas alcohólicas dentro de, de las 72 horas luego aplicada la inoculación. Son tres días. Wow. Según indica un comunicado, el coordinador citado Cluster, Elías Tejada, informó que estudios recientes realizados por la Universidad de Manchester. Hoy, hoy, Ma, Manchester. No, no, no, no, no. ¿Dónde está, dónde, dónde está Manchester. el acento? Manchester. No, Manchester. no, no, por tú lo estás haciendo con acento. <risa> ¿Por dónde está el acento? Ahí está. Dice Manchester en Inglaterra. Ah, eso es el Manchester United. Ellos <risa> hay un equipo. <risa> Ellos hey, hey, <hey>. hey, hey. <risa> hay un equipo. Oye, le dijo, ya comprobaron que las personas que se han vacunado y han tomado alcohol, el nivel de respuesta inmunológica es menor que en las personas que no han consumido alcohol. Tejada puntualizó que el compromiso del Estado Dominicano a través del Ministerio de Salud es continuar con el éxito de la Jornada Nacional de Vacunación Nacional que se lleva a cabo en el país y que la misma cumpla con la misión de prevenir enfermedad tan letal como el COVID-19. Señores, yo creo que esta noticia debieron darla después que la mitad del país se haya vacunado. Sí. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿tú crees que el dominicano se va a vacunar ya después que yo dije en eso? Bueno, se la pone difícil, sí, a muchos químicos. Tú te la bien. ¿Eh? ¿Eh? No. <risa> Señores, ahí está el número 809-725-0505. No pueden beber durante 72 horas lo que se vacuna. ¿Usted se va a vacunar sí o no? Yo me vacuno, yo me vacuno claro, como no quiera. Viene. Yo me vacuno. ¿Tú te vacunas? ¿Qué día? Yo me vacuno. ¿Qué, ¿Qué día? <ríe> el, mágete, el, mágete. El, el, el, el martes, el martes. El martes, sí, porque el lunes todavía es de teteo. Claro. Ah, ahora sí era. No, el teteo no. Ah. Hay martes de Kililin. <risa> el martes de Kililin. El martes de Kililin, Marte Entonces, el lunes sí, de Kililin. Señores, <coughs> yo pienso que... Que la gente no tiene que darle mente a eso de que si bebe o no bebe. Usted tiene que cuidar su salud y vacunarse. Para los que no se quieren vacunar, deben hacerlo para que eso le baje un Tienes poco. Tiene Claro. De martes a jueves, esos tres días pasan huyendo. No, no, Pero la, la, si no, no, la gente... Usted sabe que usted bebe mucho alcohol. Un fin de semana, un viernes, no se la ponga. Y simplemente vaya un martes a poner... Porque no ponga. le va a hacer efecto, no le va a hacer efecto si usted se pone de a loco. Usted, usted me entienda. y a, a estar, sabemos que a estar tomando. hay muchos dominicanos que... No, pues, Sí. Hay muchos dominicanos que tienen ti, sus romitos, bacán. A ti no te va a hacer nada esa. Pero no le ha hecho nada del corona, todavía. ¿Eh? No, no, no le han dado, no le ha dado a él todavía. ¿Qué por ciento tú piensas de dominicanos que se vayan a poner esa vacuna? No, no, al fin y al cabo se pone un, sí, un 50 o 60%. Gente, después, de, después de eso, de lo que hablan. Ah no, tenía yo, yo creo que esa noticia debieron darla ya a la mitad, claro, La mitad cuando, de año, cuando ya tengo, cuando la mayoría hubiera sí, vacunado. Porque no podían dar esa noticia ahora mismo. Lo que es eh, esa vuelta de sin bebida. Sin bebida. Cuando hay gente que prefiere la bebida más que la comida. Así mismo hay mucha gente que prefiere beber que comer. Dicen que lo que aquí hay un pote de Clerén y, y una comidita ahí de 150, un pica-pollo sí, de 150. Es así, sí. ah, sí señores. Parcero,